Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Elmer Poker. En esta ocasión estaremos viendo cómo exportar del Civil a googlear Yo sé que haya muchos métodos, pero en esta ocasión les traigo un lip. Anteriormente ya había subido un vídeo de cómo importar de googlear hacia civil, ahora en esta ocasión vamos a ver del civil a googlear yo sé que hay muchísimos métodos, muchísimos procedimientos pero en esta ocasión les traigo un nuevo lips de cómo exportar Este es la segunda parte, sin más comentarios iniciemos con el vídeo en primer lugar tenemos que agregar la aplicación o el con el comando apploat Escribimos ap, damos un enter. Buscamos nuestro archivo, lo que hemos descargado. Ya, este lips les he dejado en un video anteriormente que ya había hecho del mismo tema y del mismo lips. Vayan y vayan, veanlo y lo pueden descargar de la descripción del video. Que en la descripción les dejo el video para que vayan y lo descarguen y lo pueden. Hacer paso a paso como eh, importar de googlear a civil Bueno, continuando con el vídeo, Vamos a seleccionar el Ips Damos cargar Luego close de cerrar Ya una vez que hemos cargado el Ips Lo que tenemos que hacer el comando IRT okay, Luego vamos a dar enter Donde dice territorio Vamos a deslizar y vamos a ubicar Perú Public, Perú Republicana of, no, en este caso porque yo me encuentro en Perú, si ustedes se encuentran en otro lugar, en otro país, lo que deben buscar es su país, ok, vamos a ver con las coordenadas del sistema que en este dato es UTM 18 sur, ok, luego vamos directamente en mapa tipo, no, Vamos a deslizar y vamos a buscar KML. Una vez que hemos ubicado KML, lo que tenemos que seleccionar es exportar. Anteriormente hemos seleccionado importar. Ahora vamos a exportar. Hacemos clic ahí en exportar. Luego vamos a dar OK. Hacemos clic en OK y nos va a pedir seleccionemos el el segmento en la polilínea ¿no? o nuestro trabajo que queremos exportar en este caso tenemos una polilínea del terreno hacemos clic en y luego damos un enter hacemos un enter nos aparece una ventana donde vamos a guardar el archivo en esta ocasión lo vamos a guardar en escritorio con nombre de terreno Ter terreno terreno terreno terreno terreno 2 porque ya había tenido un terreno que hemos importado ahora vamos con el terreno 2 luego tenemos que tener en cuenta que estén en kml ok en kml luego vamos a dar guardar una vez que hemos dado guardar vamos a dar yes no yes luego ya hemos guardado ahí automáticamente nos abre el google arch Esperamos que nos abre el Google. Hasta que cargue. Les quiero comentar. Que no olviden su suscribirse. Y activar la campanita. Para que Youtube. Les mande una nueva notificación. Cuando estoy subiendo. Un nuevo vídeo En mi canal. Vemos que ya está. Y nos ubica automáticamente. El lugar que hemos, que, que hemos exportado. Del civil a googlear vemos que ya nos ha marcado y ahí tenemos nuestro trabajo ok sin más comentarios nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao